Ciro Pérez y a Gonzalo Ballester. Los presentamos y los aplaudimos. Bueno, Ciro destacado sí. en las Olimpiadas de Matemáticas a nivel nacional. Cuarto entre 350 chicos. Mamita. Y Gonzalo, el encargado, me imagino, de acompañarlo a Ciro en este trayecto, ¿no, Gonzalo? El que, el que lo acompaña, sí. Claro. Sí, desde chiquito, estamos juntos. Bueno. Claro, porque no es la primera vez que participa. No, no, hizo eh, en tercer grado unas Olimpiadas que se hacen acá en Mendoza, que sí. se llama Charito. Sí. Eh, que se hace tercer y cuarto grado una preparación para, para estas Ñandú Ajá. y después hizo quinto que también fue al nacional y bueno y ahora sexto grado también nacional y mención el año pasado y este año mención especial que, que sería lo que viene después del tercer puesto impresionante ahora te, vas a las olimpiadas salís cuarto, haces unos problemas que ni en otra vida podríamos hacerlo con Marisol y estás un poquito nervioso acá ¿Ah? Sí, no no, no. relájate claro. y contanos porque nosotras mira nosotras te vemos gigante total después de observar cómo resolves ciertos problemas matemáticos y demás es como así te hacemos así te hacemos mira contanos cómo cómo nació esto de que te gusten tanto las matemáticas en lugar, yo yo estaba ahí en la escuela y veía a mi hermano que participaba de las olimpiadas también, sí. entonces me dio la curiosidad de saber cómo, cómo era. Entonces, ahí en tercero me, me inscribí. Entonces, después de ahí fui fui haciendo las cosas para. Para poder llegar y competir sí. y estar ahí. ¿no? Pero, Pero te sale fácil o tienes que estudiar, estudiar, cómo, cómo es. Claro, sí. No tengo que estudiar bastante porque son muy difíciles definitivamente pero eh, quiero conocer un poquito acá este el tema de las olimpiadas para que nos cuenten entre los dos son problemas que resolverían personas son problemas distintos por ahí a los que se ven en la escuela sí sí eh, con un poco más de dificultad sí dificultades son de la si bien mucho de la vida cotidiana eh, tienen un, un, este, un enunciado o una cantidad de datos que no es normal por ahí para, para algunas situaciones, problema que ven en la escuela. Bien. Entonces, tienen una información que toda se utiliza. Uh -huh. Por ahí son cinco o seis enunciados que van todos relacionados y hay que, eh, para la edad de ellos, eh, interpretar toda esa información es, es bastante difícil. Imagínate. Eh, entonces, bueno, se va preparando desde chiquito y, y lo que él tiene de importante es, primero que te escucha. Eso. Que que se propone metas, él dice, este año quiero, quiero mejorar uh -huh. lo que hice el año pasado, eh, aumentamos el trabajo que, que teníamos en la escuela, con comparado con el año pasado pudimos practicar más, hicimos unos cambios ahí en el colegio eh, en base a, a, a la mejora de los chicos, uh -huh. no detenernos por ahí, porque demoran los resultados, como son muchos los chicos que rinden, por ahí demoran en darnos los resultados, sí. entonces antes nos deteníamos, esperábamos los resultados, y continuamos la otra preparación este año empezamos todo continuado nunca nunca frenamos independiente de los chicos porque él, él es el que llegó pero eran otros chicos también que nos acompañaron hasta el regional uh -huh. que es el, el último examen acá en mendoza uh -huh. y bueno él lo que tiene que es ordenado pero eh, dijiste escucha, algo importante. escucha escucha que es algo Eso... que la mayoría puede hacer hoy no es cierto sí eh. Claro, lo que, lo que suele suceder es que eh, hoy los chicos son más ansiosos. Con sí, esto de que tienen todo un clic de distancia, es difícil captar la atención de ellos. Y me imagino que cuando decís escucha, eh, es que tiene esta particularidad de, de prestarte atención y, sí, sí, y eh, estar atento. Yo creo que lo, eh, tiene la facilidad, por supuesto, uh -huh. para trabajar, como, como muchos compañeros ahí en la escuela de él lo, la tienen. Pero tiene el plus de que por ahí cada uno se quiere quedar con su, con su forma de trabajar. Y él escucha y también incorpora lo suyo Con lo, con lo que lo vamos claro, acompañando eh. y, y, y no solamente le gustan las matemáticas A Ciro, porque lo vamos a conocer un poquito más Señor, permítame dar a conocer Un poquito su legajo, porque le gusta El saxo, lengua también te gusta Y la actividad física también sí O sea, así. es un combo entero uh -huh. Contanos eso Sí eh, Yo soy músico De parte de mi mamá uh -huh. Sí, mi papá no, pero me ayuda en otras cosas también. Y de, también me gusta lengua y, y educación física, pero solo en la escuela, en la, en la casa no. No, no, deporte extra no. Mira qué razón no. tiene el profe acá que dice el toma de los demás. Y fíjate lo que dice, soy músico por parte de mi mamá. Matemáticas porque lo veía a mi hermano participar y quería saber de qué se trataba. Mira vos. Él va tomando, así como dice el profe, un poquito de cada quien. Eh, y, co y contanos eh, cómo pasaste el momento de, de, de, del examen en Buenos Aires. Digo, mucho nervio. ¿Cuánto tiempo estuviste rindiendo? Sí, estaba nervioso pero a la vez el profesor me decía que estuviera tranquilo. Uh -huh. Porque si me ponía nervioso me iba a salir peor. Uh -huh. Entonces, yo... Fui tranquilo ahí, eh, con ansias, a rendir y estaba ahí esperando que nos dieran el examen y de ahí nos lo dieron y se, se veían largos y difíciles. sí y, y entonces me puse tranquilos y los empecé a leer. Y, claro, pasito a paso. Sí, parecían sencillos y... Y sí, de suerte, el primer día para mí fue más fácil que el segundo. Y el primero entregué antes, antes de las dos horas y media. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto dos tiempo te dan? Media. en Dos horas y media. ¿Tenés que resolver en esta Olimpiada? Tres, tres problemas. Tres problemas. Un día y tres, días, tres problemas el otro. Ahora, eh, Gonza, ¿les mandan como una base de, de condiciones o no condiciones, sino como prepararlos para que vayan más o menos por ese camino? No, eh, oh, sí. se manda, se mandaba uh -huh. por ahí antes eh, un problema diario, uh -huh. eh, lo que nosotros hacemos ahí en el, en el cole es, hay una base de, de están subidos todos los exámenes, porque ellos pasan por un interecolar, eh, un zonal, uh -huh. un regional, ahí se abre regional y provincial, que hacen unos premios acá en la provincia, y después eh, el nacional. Entonces, desde el año 96 a la fecha van cargando todos los exámenes, ah, bien. entonces lo que, le, lo que le doy yo ahí en el colegio y los otros profes que también me acompañan en los otros años, es un repositorio de todos los exámenes de lo que le toca y vamos trabajando con eso. Uh -huh. el, siempre tienen más o menos la misma característica de, de los tres problemas de que es uno de aritmética donde tiene que hacer operaciones, otro de geometría y uno de combinaciones, de posibilidades, uh -huh. siempre tienen más o menos esa estructura en el nivel de ellos. Pero no hay un, eh, un material. Si sí hay libros de la Olimpiada que los comprás cuando vas a la Olimpiada. Para tener una idea, ¿no sé. Exactamente. Porque, bueno, por ahí es, es muy amplio. Claro, yo lo que me acuerdo es que las matemáticas, si sos solidario con tus compañeros, Ciro, a la hora de que por ahí les cueste un poquito más resolver algún problema o en alguna materia, ¿recurren a vos? Sí, sí. Hay, sí. hay, que, hay tres personas en el grado que son las más listas dentro de todo. <risa> Ay, me me mató. Las más y listas. entonces. Eh, le preguntan a ellos, los amigos de uno le preguntan a esa, los claro. amigos del otro le preguntan a esa y algunos me preguntan a Hay a ellos. bastantes asistentes ahí claro. en, sí. en el curso. Che, ¿y en esto de que te gusta lengua, te gusta matemática, le haces a la música? ¿Te vas definiendo para cuando seas más grande? ¿Te, te gustaría por algo de eso optar más? Sí, me voy por el lado de, también de mi hermano. También quiero ser mecánico de aviones y músico también. Las dos. Las dos cosas. ¿eh? Fusionar las dos cosas que, bueno, vamos a nombrar. Está acá su mamá, su hermano, están todos con los teléfonos grabando. Me imagino que, bueno, para la madre y también para tu mamá es re importante. Y qué importante también marcar esto el acompañamiento de las familias, ¿no? En estos momentos, tanto la parte educativa como el acompañamiento de, bueno, acá la mamá y los hermanitos. Sí, y bueno, cuando viajamos a Córdoba, uh -huh. viajó toda la familia de él acompañándola, es muy presente la familia. Claro, yo dije el examen fue en Buenos Aires, fue en, en Córdoba, Córdoba. En La Falda. En Córdoba, perdón. Sí, No, perdón. está bien. No, no, pero... eh, entonces, bueno, él también se sentía por ese lado. Yo, el año pasado yo no pude viajar con él, uh -huh. no lo pude acompañar y viajó también con la familia. En ese caso, en el año pasado participaba él y el hermano. Eh, este año me pidió él que lo, que lo acompañara y bueno, del colegio no me, me lo permitieron y bueno, Pude irme haciendo unos arreglos familiares a acompañarlo. Qué igual, pero quiero tenerle envidia a tu mamá. Nunca te tuvo que decir dónde estudiar las tablas, de estudiar geometría, nunca. No, ma, o sea, cuando me costó un tema, ahí sí. Porque me, le pedía que me explicara, porque eh, era difícil. Entonces, y, Pero no, yo, yo me sentaba sola a estudiar. A veces... Me voy, me, me retiro. <risa> no te, no, ni te lo pedía ni ya te sentabas porque sabías que es lo que tenías que hacer. Sí. ¿O no? En... no, solo me revisaba las pruebas, cuánto sacaba y eso. Ah, era. ¿Exigente, era mamá? Sí. ¿Exigente? ¿Tenís sí. algún 7 o algún 8 en, tu, en tus libretas? En un 7. No, en la libreta no. Nada. todo vamos con el 9, 10, 8. El profesor así con la cabeza. ¿Sí? 9, no hay 10, nada. No. ¿Qué aplica? No, no. Te, te corrige, 8 no, o no, no. no me engajé un 8 porque no. Y, ¿Y el, el 7 claro. El, el un 7 en una prueba tercero. en tercero. Lo tiene muy ¿tiene identificado, eso es súper aplicado. ¿eh? Uh -huh. Se sí. nota aparte. Y pensaba también, Gonza, esto de que, ¿cómo haces para llevarlo a él y a la diferencia de sus compañeros en el... En el curso. ¿Te pasa esto por ahí, Ciro, de que te aburrís un poquito con las cosas que te dan? Porque me imagino que deben tener todo un cronograma de lo que tienen que ir estudiando los chicos año a año y capaz que en su caso se debe aburrir un poco. pasa? Sí, la verdad. Eh, con el tema de las fracciones y los, los números. Uh -huh. es, eh, o sea, porque lo hago y. y... Y me canso. Claro, y, ya. claro. Lo que sucede es que por ahí en, la, en las Olimpiadas vemos unas cosas antes de que se la expliquen en el, en el grado. Uh -huh. Avanz ah, avanzamos claro, un poquito más ya, por el momento ya. que necesitamos, que se lo, se lo explicamos ahí en, la, en los talleres, pues los talleres no, es, no son en el aula, en el colegio. Claro, son aparte. Uh -huh. Nos quedamos a contraturno una vez por semana. Como si vi en la entrevista con Julián Chavar que le pediste para las próximas un día más. Tres. O sea tres. tres. Claro, ¿verdad? por dos días a la semana y le pediste tres al profe. Uh -huh. Me encanta. <risa> Gonzalo, Ciro, a los dos muchísimas gracias por haber venido. Felicitaciones a los dos porque hay esfuerzo ahí, hay, hay mucho esfuerzo y bueno ha, ha rendido sus frutos así que. Eh, gracias por venir y que sigan, que sigan los éxitos. Total, queremos ver después que, que llegaste a hacer con tu hermano y que estén acá contándonos todo, porque es un orgullo para nosotras tener acá a Ciro de 11 años que ha, ha salido ya cuarto, ha en, en el país y mira, fantástico. acá tenemos los diplomas, vamos a hacerlos así, bueno, muy de arriba que no, nos dieron también todo lo que tiene acá, mira, mira. está lleno lo vamos a ver. Está todo certificado acá del niño. Podemos mandar también un saludo al colegio, Colegio Clave Sol ahí de Guaymallén, que nos apoya, pues si bien uno tiene la idea de hacer olimpiadas, de decirle nos queremos quedar un día, sí, nos queremos quedar dos días, no tienen ningún problema y siempre están en pos de que podamos avanzar y que suceda esto. que lo